...colaboración con Mau... ...como por ejemplo podéis ver aquí nuestro mensaje en una botella ⁇ con los botines de Mau. Entonces, bueno, siempre hay que traer novedades y este año, aunque ha sido muy difícil la fabricación... Claro, no hemos enseñado sí. cómo están hechos, porque sí. yo quiero destacar que, por ejemplo, tiene sus bolsillos, todas estas curiosidades que nos sí. encanta porque luego donde te mete una llave, claro. donde te pone un móvil, pues... pues mira, mira, nosotros lo que hacemos es el bañador, primero la tela, que sé que súper rápido, con diseños de estampado propio, siempre. Luego buscamos siempre que los detalles sean súper eh, bueno, cuidadosos.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 Bueno, muchísimas gracias, sabes, enhorabuena. Nosotros, me alegro de veros. Igualmente. Hasta luego.